Esto que ven aquí es Juju Hakusho, un anime que recuerdo con mucho cariño y es una de las obras más creativas de todo el anime. Sin embargo, no tiene toda la popularidad que merece. Incluso la mayoría de personas que conozco no saben que este anime existe. Por eso este video es para ti, sí, a ti que no conoces de qué va este anime y para mostrarte por qué vale la pena sentarse a verlo, solo basta enseñarte el capítulo que inició todo. Señoras y señores, relájense, acomódanse, pero no se duerman porque acaba de comenzar el tema de hoy. Juju Hakusho, el inicio perfecto. Pero ah! dale like y suscríbete para que no te pierdas de ningún contenido que se suba a este canal. Bien, seguimos. ¿Y qué tiene de especial este anime de los otros? Fácil, la respuesta la encontramos en los primeros 3 minutos del capítulo. Miren, la historia comienza en una linda tarde, todo el mundo en lo suyo, se respira paz. Y de un momento a otro, una pelota cae en la avenida y... El resto es historia. ¡LLAMEN A UNA AMBULANCIA! Yusuke Urameshi tiene 14 años. Se supone que sería el héroe de esta historia, pero... ...parece ser que acaba de morir. Y ahora sí arranquemos a partir de aquí. Como bien escucharon, Yusuke que es el nombre de nuestro protagonista Quien aún no entiende cómo es capaz de volar Y de verse a sí mismo tirado en el suelo Pero tranquilo, menenio, que llegó la ambulancia El niño está bien, solo presenta algunos raspones ¿Ves? Tómalo tranquilo Este no va a sobrevivir ¿Qué? Bueno, sigamos Pero bueno, él tampoco es loco, va también a llamar la atención Y... Sorpresa, literalmente el muchacho está pálido, así que busca calmarse y se pone a pensar qué pasó antes de todo eso. Creo que fui a la escuela después de ausentarme como 10 días. Bueno, el meritorio ya se sí acordó que fue a la escuela, muy bien, pero inmediatamente vemos otro personaje que sin saberlo es esencial para todo lo que sigue. Miren, su nombre es Keiko. Esta chica mantiene a Raya Ayusuke de la manera que sea posible. Pero ella no solo es eso. Es la estudiante modelo de su escuela, admirada por todos los que odian y temen a Yusuke. Pero bueno, ese niño tiene 14, ¿y quién le va a tener miedo? Tira. me retracto. Señoras y señores, Pablo Emilio Urameshi. Desde el rincón más lejano los ve un profesor que, bueno, por cierto, a ese le recetaron unos binoculares. Su nombre es Iguamoto y de inmediato se nota sus intenciones. Cada cosa que hace solo tiene como objetivo alejar a Yusuke de la escuela. Lo no provoca, lo enchincha para así suspenderlo. Tremendo. Tremendo hijo de su madre Cuando Yusuke está a punto de irse Lo detiene el señor Takenaga Quien no apoya a Yusuke Pero no lo motiva a ser peor de lo que ya es Y ustedes se preguntarán ¿Dónde están el pa y la mai de ese muchacho? Pues eso vamos a ver ahora mismo señores Luego de burlar al director Llega a la casa y ahí conocemos a la madre de Urameshi Quien abandonada por su esposo Intenta lidiar con su alcoholismo Mientras paga los estudios de su hijo Yusuke repudia la forma en la que su madre derrocha el dinero y la falta de apoyo hacia él, quien es su hijo. Yusuke entonces acumula inteligentemente toda esa ira y toda esa impotencia y sale a la calle a hacer lo que más le gusta hacer, pelear. Y no con todo el mundo, en especial con este tipo, Kuwabara, líder de la secundaria. Y sobre todo es el saco de boxeo andante con un récord de 151 derrotas. Luego de eso Yusuke se va y simplemente va por la autopista. Claro, por el lado de la calle, no es loco. Y en ese momento... Yusuke logra hablar con el dueño de esa pelota quien es un niño. Así que le aconseja que se vaya de ahí, es un sitio peligroso, no debe de estar jugando ahí. Bueno... El punto del caso es que el muchacho no le hace caso Pero él lo nota antes de que se vaya Así que hace una rutina cómica para que por lo menos Se ría o se recuerde de algo Esperemos que sea así, ¿no? ¡Sah! El muchacho es más terco de lo que parece Y es ahí donde todo esto comienza Yusuke simplemente está resignado Así que admite su condición Está muerto ¡Lotería! ¡Lotería! ¡Acertaste! Tenemos compañía, señores. Botán, mensajera del mundo espiritual. Quien conoce a detalle todo lo que hemos visto de este chamaco. Dios que Urameshi, 14 años, personalidad grosero y violento, de mal carácter e imprudente. Es de manos ligeras y poco inteligente. ¡Ay no! ¡Qué pena! Supongo que fue mejor que murieras. ¡Ah! Esa última estuvo fuerte. Pero es justo lo que piensa Yusuke a pesar de tener 14 años su visión de la vida es triste fíjense, aunque no sea malo simplemente es un chico sin esperanza y ya que murió como un héroe no bueno, desea más que irse pero antes, Botan le dice la verdad hubiese él ayudado a ese niño o no iba a sobrevivir igual pero, me hey, ya que su acción fue inesperada y heroica tiene oportunidad de revivir. Yusuke vuelve a decir que no. Incluso afirma que su madre sería más feliz sin él. Y a partir de aquí señores. Comienza la escena. Que marcó la diferencia de este anime. Con el resto. Botan al ver la actitud de Yusuke. Le dice que antes de asegurar todo eso que está diciendo. Debe poner a prueba esas palabras. Y le propone que asista a su velorio. Para que sea testigo de lo que sea que vaya a pasar Inmediatamente nota burlas de sus compañeros Incluso en medio del velorio Mientras su madre desconsolada se encontraba en una esquina de la habitación Pero luego se percata de que alguien está de rodillas En la puerta gritando a los cuatro vientos Se trata de Keiko La única persona que siempre estuvo para él Ahora necesita la ayuda de sus amigas para salir del lugar Y en ese momento su mayor rival, en contra de la voluntad de sus compañeros, llega hasta el lecho de muerte, solo para demostrarnos a los televidentes y a Yusuke, que en ningún momento fue un enemigo, tan solo es un rival que merecía la atención de nuestro protagonista, un rival con. No permitiré que mueras, regresa Yusuke. Frente a todo el alboroto, dos profesores, uno de ellos, Iwamoto, expresan su alegría por la muerte de Yusuke. Al morir como un héroe, la reputación de la escuela aumentó. Y eso no es todo lo que dicen. Aparte de eso, dicen lo Pero siguiente. Pero pudo ser una coincidencia. Tal vez pateó al niño cuando pasaba el auto. Nadie vio lo que realmente sucedió, señor Iwamoto. Eso debió ser, señor Akashi. Aunque la alegría de estos dos no duró mucho. ¿Qué creen que sea más indecente? Su actitud o sus palabras. El director de la escuela, señor Takenaga, la persona más respetada del instituto, ha dejado el sitio como debía de estar. Da sus condolencias a la madre de Yusuke, para inmediatamente decir... Yusuke, pero no sé, ¿por qué no puedo hablar bien de ti? Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Todos tienen por lo menos un mal recuerdo de Yusuke. ¿Acaso no existe una persona que pueda hablar bien Buenas de noches. él? Hola. La última persona con la que habló es el niño a quien le salvó la vida. Gracias por salvarme la vida. Solo bastó una acción para que todos recuerden a Yusuke como un joven que demostró ser mejor persona de lo que ellos pensaban. Porque a pesar de no tener algo bueno que decir, burlarse o alegrarse por su muerte... ...siempre existirá una persona agradecida. Recordándoles que Yusuke fue una víctima del entorno donde vivió. Y sobre todo, un ser humano con valor. Mamá, ¿podemos volver cuando despierte? Sí. Ahora Yusuke comprende lo que dijo Botán. Nunca fue tan inútil como creyó. Ahora la chica le pregunta de nuevo si pensó lo que dijo antes ¿Verdad? Sí. Conclusión Como bien han visto el contenido de este anime es inusual Pero tiene elementos de la vida cotidiana que aporta mucho a su historia Yu Yu Hakusho Dio cátedra y sigue siendo una obra maestra No por ser el anime más complejo Más bien por enseñar tres cosas en la industria del anime Primero, debes mostrar lo que te hace diferente. Imagínate que todo esto de que Yusuke se murió, del velorio y todo eso, lo hubiesen alargado al segundo capítulo. Hubiese sido mucho más tedioso y se hubiese perdido el hilo que seguía este capítulo completo. Simple y sencillamente es algo innecesario. Segundo, el ser gracioso no quita calidad. Mira, desde los diálogos, sus expresiones, todo comunica alegría no importa lo que ocurre sin embargo esto nos prepara la escena del velorio y nos enseña el tercer punto el humor es más importante de lo que parece señores miren si todo el capítulo es alegría o solo es tristeza todas esas cuestiones si se ponen demasiado aburren por más diferente que sea tu historia o los personajes debe existir un balance de lo contrario ¿Cómo una historia llama la atención? Y es que, señores, todas las historias poseen características distintas, pero al no tener balance, terminan siendo monótonas. Bien, estos tres factores hacen de Yuyu Hakusho una franquicia que marcó una época, y espero que le des una oportunidad. Señoras y señores, nos vemos pronto. Cuídate.